Bien, hermanos, yo les bendiga a todos en esta hora. Estamos aquí. Está escuchando a usted la programación Aprendiendo de su palabra. Y en esta hora vamos a traerle un interesante estudio, la cual se titula Probados por el Fuego. Probados por el Fuego. Pero antes, vamos a orar. Amados Dios y Padre Celestial en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo siempre, pero siempre a ti te damos toda gloria y toda honra, Señor. Bendice, Señor, a todos los hermanos que están escuchando en esta hora. Permite, Señor, que seas tú quien hables a través de nuestro Señor y no te pido que me quites, sino que me uses con poder y gloria. Bendice, Padre amado Señor, hasta donde pueda escuchar estas palabras, Señor, que sean de bendición, de consolación y restauración, porque yo sé, Señor, que alguna vida tú le vas a hablar en esta hora. Gracias, Padre, en el precioso nombre, lo dejamos todo por el momento, Señor. Amén y Amén. Como hemos dicho, el título para esta ocasión se titula Probados por el Fuego. Les saludamos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y el nuestro propio. Mi nombre es el reverendo Francisco Orlando y Gómez, por la gracia y misericordia del señor soy el presidente de la emisora cristiana radio Ebenecer, la cual difunde su señal en el pueblo de arroyo puerto rico así que estamos aquí para alabar y glorificar el santo y bendito nombre de nuestro señor jesucristo dicen isaías 43 verso 1 al 2 leemos su santa palabra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén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 Las pruebas han sido la experiencia común de la humanidad a lo largo de la historia de cada creyente. Al recordar esas situaciones de la, desde la perspectiva de Dios, podemos tener una mejor comprensión que nos ayudará a reaccionar sabiamente en el futuro. El Señor utiliza las dificultades para lograr algo bueno en nuestras vidas, pero experimentar estos beneficios dependerá de nuestra respuesta. No hay uno de nosotros que no haya pasado por momentos difíciles en la vida, por circunstancias donde es difícil confiar y esperar en Dios. También debemos estar claros que somos victoriosos desde el principio. Todas estas situaciones que ya están ganadas porque es promesa de Dios. Pero al pasar por esto necesitamos saber y comprender ciertos puntos. Así que veamos. Número uno, tenga la actitud correcta. Llega el número uno, vamos a desglosar mucho sobre este tema. Dice, ¿cómo reacciona usted cuando experimenta alguna dificultad o aflicción? ¿Se lamenta y autocompadece? ¿Se enoja y culpa a otros por sus problemas? Todas estas reacciones llevan a la desdicha pero Santiago 1, capítulo 1, verso 2, presenta una perspectiva totalmente diferente en cuanto al sufrimiento. Leamos y cito, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Algunos pueden leer este versículo y pensar, ¿qué declaración tan absurda? Las pruebas y las lágrimas van juntas. ¿Cómo es posible tener gozo? Pero Santiago entiende algo sobre el sufrimiento que nosotros necesitamos saber. La palabra considérense está relacionada con la palabra estímense. Santiago no nos está diciendo que nos deleitemos en la aflicción y que nos sintamos felices, sino que estimemos nuestras pruebas como una oportunidad para recibir las bendiciones que Dios nos ha prometido cuando reaccionamos sabiamente. No sé lo que usted está enfrentando ahora mismo. Pero sí sé que si está dispuesto a ver la situación con gozo, descubrirá la bondad de Dios en medio del sufrimiento. A diferencia de la felicidad, el gozo no depende de las circunstancias agradables porque lo produce el Espíritu Santo que mora en nosotros. En este número uno vamos a desglosar al número A y dice reconocer que es una prueba. Las pruebas son como el termómetro con el que es medida nuestra calidad. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, aunque sea prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado por Jesucristo. Primera de Pedro 1.7. Allí revisamos nuestra fe, paciencia, amor, mansedumbre, y solo por medio de las pruebas crecemos espiritualmente. Y obviamente esto es lo que desea el Señor de nosotros. Número 2. Determine. La causa. Saber cómo se inició la prueba puede ayudarle a entender la manera sabia de reaccionar, dado que nuestros problemas se originan en fuentes diferentes. Necesitamos buscar nuestra respuesta según si es el caso. Cada vez que se halla una dificultad, pidale al Señor que le ayude a determinar la causa y la respuesta conveniente. He aquí algunas fuentes comunes de dificultades. Número uno. Uno mismo. A veces nos metemos en problemas por nuestras propias decisiones o acciones. Podemos encontrarnos en una dificultad simplemente porque hemos plantado las semillas problemática y ahora estamos cosechando lo que hemos sembrado. Galatas capítulo 6, versos 7 al 8 dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La buena noticia es que si nos arrepentimos y humillamos, el Señor nos rescatará de nuestro fracaso y nos enseñará lecciones muy valiosas. Número dos, los, te los demás. Pero también hay veces en que nuestros problemas son el resultado de las decisiones o la conducta de otra persona. Tal vez el proceder de un ser querido le ha causado sufrimiento o tal vez un enemigo esté difamándole. En cualquier caso, su tarea es perdonar a quienes le hagan mal y buscar la sabiduría de Dios para hacer frente a la situación de una manera que lo honre a él. El otro tópico sería el mundo. Muchas de nuestras pruebas son simplemente el resultado de vivir en un mundo caído. Se producen accidentes. Las personas se enferman, los desastres naturales nos golpean, estallan guerras y no tenemos control sobre nada de esto. Nuestra esperanza es que un día cuando Cristo vuelva, todo esto terminará y viviremos en paz. Mientras tanto, recurrir al poder sustentador del Espíritu Santo nos permitirá reaccionar de una manera que atraiga a otros al Salvador. El otro tópico sería Satanás. También tenemos un adversario que quiere devorarnos. El diablo está tratando constantemente de debilitar nuestra fe, arruinar nuestro testimonio y hacernos inútiles para el reino de Dios. Pero no estamos indefensos ante sus arremetidas. Dios nos ha dado una armadura espiritual para protegernos de los ataques del enemigo. Efesios capítulo 6 verso 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Otra causa podría ser Dios, porque el Señor es soberano sobre todas las cosas. Ninguna prueba puede tocarnos a menos que Él lo permita. Nuestro Padre Celestial sabe que algunas veces la única manera como podemos crecer espiritualmente es a través del sufrimiento. El dolor puede agudizar nuestra sensibilidad a su presencia y darnos oído cuando hemos sido sordos a su voz. Revela los pecados oculto y nos purifica de la manera que el fuego refina el oro desde el punto de vista humano las pruebas duelen pero desde la perspectiva de dios son un puente para relacionarnos más estrechamente con él quiero que escuchen esto entiendan los propósitos de dios el sufrimiento sin sentido es agotador y desmoralizante pero si entendemos que hay un propósito por nuestros problemas podemos soportar casi cualquier cosa la razón por la que Santiago podía regocijarse en las pruebas era porque sabía que Dios estaba realizando algo bueno. La prueba de vuestra fe. Para que la fe sea genuina debe ser probada. Cuando todo va bien es fácil decir, por supuesto, confío en el Señor, pero cuando vienen tiempos difíciles la confianza en Él puede caer en picada. Creerá usted y actuará de acuerdo con la verdad de las sagradas escrituras. ¿O permitirá que los sufrimientos le lleven a dudar del amor y del cuidado de Dios? Cada momento de adversidad que enfrente es una oportunidad para creerle al Señor, desc descansar en sus promesas y seguir creciendo a su semejanza. Entienda lo siguiente, estas pruebas producen paciencia. Una de las cualidades más valiosas que el Señor desea producir en nuestra vida es la paciencia. Esto podría no ser lo que deseamos cuando el sufrimiento llama a nuestras puertas, pero el Señor sabe que algunas lecciones se aprenden solo bajo la presión de la adversidad. Sin embargo, aún así, Él soberana y tiernamente nos protege, limitando la longitud e intensidad de cada prueba. Aunque podemos pensar que no podremos soportar, Él conoce nuestros límites y no irá más allá de ellos. La paciencia que Dios quiere para nosotros no es una resignación. Su propósito es que soportemos la prueba con paciencia, con una inquebrantable confianza en su bondad y con la confianza absoluta en el poder del Señor. La única manera como podemos hacer esto es con la determinación firme de vivir para sus propósitos sin importar el costo. Para que seáis perfectos y cabales dice la biblia aunque santiago nos dice que soportar las dificultades tendrá resultados maravillosos no dice que dejaremos de ser pecadores perfectos y cabales esto significa que maduraremos y nos desarrollaremos totalmente ser nacido de nuevo no es la meta final de la vida cristiana es solo el comienzo de ahí en adelante dios quiere que crezcamos hasta convertirnos en cristianos maduros su propósito es conformarnos a la imagen de su hijo Romanos 829 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y las pruebas juegan un papel vital en este proceso que dura toda la vida. Él las utiliza para remover malos hábitos y actitudes pecaminosas y pulir nuestro carácter hasta que reflejemos a Cristo. Continuamos estudiando el capítulo número 1 del libro de Santiago y dice, sin que os falte cosa alguna. Tal vez es el beneficio más sorprendente de las pruebas, es que dan algo que necesitamos. Si usted soporta las dificultades con la actitud correcta, Santiago dice que saldrá sin que le falte cosa alguna. Versículo 4 del capítulo 1 del libro de Santiago el apóstol Pablo dijo que su guión en la carne le fue dado para enseñarle humildad y dependencia de Cristo. Eso se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Pero dice también que el Señor lo consolaba en sus aflicciones para poder él consolar a otros. Si usted quiere llegar a ser útil en el reino de Dios, el levantamiento es el camino que el Señor usa. Con el fin de producir las cualidades necesarias para cumplir su santa y perfecta voluntad. Coopere con los propósitos de Dios. Aunque todos estos beneficios están disponibles para usted, no son automáticamente suyos. Cuando seguimos las instrucciones de Santiago, nos abrimos a las bendiciones prometidas por Dios, todos los recursos que necesitamos para vivir victoriosamente en Él. Por tanto, considere las pruebas como una oportunidad para gozarse. Y para dejar que la paciencia produzca su fruto, porque entonces su sufrimiento será provechoso para ahora y para la eternidad. Si le falta sabiduría para enfrentar las pruebas, el Señor le invita a pedirla a él y a esperar recibirla con fe. Santiago 1, 5 al 6 dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por viento y echada de una parte a otra. La corona de la vida aguarda a quienes perseveran bajo la prueba y son aprobados. Dios quiere hacer grandes cosas en usted y en mí y lo hará si se lo permitimos, pero él no le presionará para que lo haga. La decisión es suya. Le permitirá que usted dice la adversidad para transformarle vamos ahora a hablar sobre la perspectiva de dios para los tiempos difíciles el señor controla la duración y la intensidad de cada prueba número uno debemos entender que la prueba durará justo el tiempo necesario a veces tenemos una imagen de un dios castigador y que las pruebas duran mucho tiempo como una especie de tortura pero está muy lejos de lo que en realidad dios está haciendo las pruebas llevan, llegan a nuestra vida para madurez, para crecimiento. Y si a tu vida llega una prueba, es porque Dios te quiere pasar a otro nivel. Y durará justo lo necesario para que llegues a donde Él te quiere llevar. También hay que comprender que algunas veces las pruebas son largas simplemente porque aún no las apruebas. En ese caso, hay que examinarse y verificar qué tan atentos estamos a lo que Dios quiere de nosotros. Él tiene un propósito específico al permitir la prueba. Número uno, debemos entender que no hay prueba que no podamos superar. El Señor nos conoce, conoce nuestro corazón, nuestras virtudes y nuestras debilidades, fortalezas y límites. Nunca nos colocará en una prueba que no podamos salir aprobados, sin contar que Él nos coloca en pruebas donde Él mismo te da la salida, la respuesta. Lo único que debemos hacer es consultarle. Oír atentamente, rendir nuestra voluntad y ejecutar su voluntad. Puede producir algo en mí que me está faltando actualmente. Debemos entender que la prueba es una bendición para nuestras vidas. La prueba es la muestra fehaciente de que vas en el camino correcto. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan, Mateo 7, 13 al 14. A veces el camino, aparte de estrecho, parece lleno de carbones ardientes, porque quema, pero es un fuego purificador. Cuando estés en prueba, da gracias a Dios, porque vas vía al crecimiento y te estás fortaleciendo. Además, si el enemigo, que es Satanás, está tratando de hacerte caer, buscando que te equivoques, es porque eres su enemigo. ¿Y de qué sirve un guerrero si no está en guerra? Si confío en Dios con una actitud de gozo, ser bendecido por medio de la adversidad. Las bendiciones de Dios se ven en las pruebas. Si estás bien, no tienes problema alguno. Sea si económico, físico, con la familia, en el trabajo, con las amistades, en su vida personal. Entonces, ¿dónde mostrará Dios su gloria? De allí, Él trae las bendiciones. Sin contar que las pruebas superadas son las que sirven de testimonio para llevar a muchos a los pies del Señor, personas que están viviendo lo que tú has pasado. Es necesario que pasemos por situaciones para que Él muestre su poder, su gloria y dominio. Sea un instrumento en las manos de Dios y acepta las pruebas en alabanza y adoración, pues estas serán luego testimonio para su glorificación. Cierro con este texto donde leímos al principio, Isaías 43, 1 al 2, dice, Ahora, así dice Jehová, creador tuyo,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 Dios te bendiga, hasta aquí este estudio, le invitamos a que escuchen estos estudios bíblicos, los cuales se difunden a través de esta plataforma de YouTube, todos los viernes a las 6 de la tarde, se puede suscribir, le da la campanita y así escucha todos nuestros estudios bíblicos, de igual forma le invitamos para que accese nuestra página web www.radioeveneserpr.com y ahí puede escuchar nuestra programación 24 horas 7 días a la semana, y nuestra programación, Levantémonos con Cristo, la cual difundimos desde las 7 de la mañana a través de esta de este canal. En los comentarios encontrará esta y otra información muy valiosa, la cual les servirá para todos ustedes. Gracias por su atención y Dios les bendiga grandemente. Y recuerda siempre, Dios es más grande que tu problema y hará lo indecible por ayudarte. Dios te bendiga.